Bueno, vamos a dar vuelta a la página porque ya estamos conectados con una invitada de lujo. Me Está del otro lado con nosotros una gran actriz y humorista argentina, Dalia Goodman, que llega muy pronto. Una vez más. Hola, Dalia. Hola. Hola. Dalia, ¿cómo estás? Querido saludarte. Oh, hola, ¿cómo andas? Estoy anonadada con lo que estoy escuchando. <ríe> Quiero escuchar tu opinión, Dalia, sobre algo que tengas para decirnos sobre esta historia. Yo siempre tengo la sospecha de que es una joda, que todos nos lo estamos creyendo y que nos está moludeando a todos. Puede ser, sí, pero la familia sí. aseguraba que no, que convive y vive así ella con su muñeco. Capaz que ha sufrido mucho por amor y se enamoró del muñeco. La, la gente no a... está bien. <risa> me cuesta, me cuesta lo creerlo, cierto. pero bueno, vamos, vamos a remarlo. <risa> Dalia, sabemos que muy pronto te vamos a tener por aquí en la provincia presentándote espectáculo Cosa de Minas 2. Tengo cosas para hacer. Bueno, de hecho, es este fin de semana que venís. ¡Ay, sí! Voy a estar el 17. El, estudié todo, chicos. Lo voy a decir el viernes 17. Estoy en San Rafael a las 21 horas. Para mí es muy importante decir el horario uh -huh. porque después uno dice, pero no sé si llego. Bueno, es a las 9 de la noche eh, en el Teatro Roma y el sábado a la noche estoy en Mendoza Capital, también a las 21 horas en el Teatro Mendoza. Así que vengan, por favor, porque después no quiero que me digan ¡Ay, no me enteré que estuviste. Claro, claro. bueno, a ver. Te están viendo acá, así que tienen que ir. Por supuesto. ¿Por claro. qué Cosa de Minas 2 es la continuación de tu espectáculo anterior? Mira, en realidad yo cuando estrené este nueva, esta nueva propuesta eh, se llamaba Tengo Cosas para Hacer uh -huh. porque era una frase... Chicos, está mi perro ladrando de fondo. No, no ¿Qué? Más, Pero bueno, no, no, no voy no a ir ahora, caldo. <ríe> Pero es un desprendimiento un poco de una frase que yo decía mucho en Cosa de Minas, esto de tengo cosas para hacer, ahora no puedo, después lo vemos, porque ahora tengo cosas para hacer, la lista de cosas para hacer, y, y quería como hacer un poco un, un, un espectáculo que, que tenga como... Eso que es muy del, del, del momento actual que estamos viviendo, todos acelerados, con esta sensación de que todo el tiempo nos estamos perdiendo de algo, reírnos reírme un poco de eso, ¿no? Uh -huh. este, y después el Cosa de Minas 2 lo puso la gente, porque viste en vez de decir, ay, quiero ir a ver, tengo cosas para hacer, me decían, quiero ir a ver Cosa de Minas 2. Ah. Claro, Entonces, lo ahí. Pisaron. Claro, sí, sí, porque me parece como que, que, digamos, yo hice nueve años un show que se llamó Cosa de Minas, uh -huh. donde la verdad que hablo, muy, muy, a mí me apasiona el tema de las mujeres, me encanta investigar, investigar cómo somos las mujeres, este, tratar de estar conectada con, con mis emociones. Me parece que también los hombres que vienen al show y se enteran de cosas que hay, de otra manera tal vez no sabemos cómo, cómo uh -huh. explicárselas. Claro. Entonces hay algo del espíritu de, de, de Cosa de Minas que siempre está. Claro, no es un show solo para mujeres. Claro, Uno ¿no? dice, bueno, Cosa de Minas, lo pensás más plan de amigas, qué sé yo, pero los varones se van con mucha enseñanza, se me ocurre. A mí me encanta cuando vienen los, los hombres. Vienen muchos en pareja, compañía de uh -huh. sus mujeres, que es muy buena porque ganás muchos puntos como pareja. Uh -huh. Y también se armó una que me gusta también, que es un show donde mucha gente trae a su mamá. Ajá. viste, entonces hay muchos hombres que traen a su mamá Ajá. y que también es muy linda salida. Me encanta, bueno. Dalia. Si hay algo que te caracteriza es el humor, lo hemos visto, bueno, en teatro, en tus monólogos, la culpa de colón, en muchos formatos. ¿Cómo descubriste en vos esa vocación o esa chispa para decir, che, lo que hago divierte, gusta, hace gracia? Porque sin duda sos una de las mejores comediantes o lo, lo sabés llevar muy bien. Eh, sí, la verdad que, eh, a ver sin ser soberbia por pareciera como es como un superpoder sin y duda. cuando sí, claro que sentís sí. que por lo supuesto. tenés cuando sentís que lo tenés es como como ay lo quiero aprovechar uh -huh. yo me acuerdo mucho una de las primeras veces que hice funciones ahí por el 2005 2006 que me pasó concretamente de ver una pareja que entró al teatro re con cara de culo y que salió muerta de risa. Uh -huh. Y yo digo, wow, como qué poder genial este, ay, esto de ay. cambiarle el humor al que viene un rato al teatro. Sí. Seguro. Entonces, este, yo creo que yo soy más... No es que yo no me considero una graciosa natural, me considero una mina que sí que laburo mucho y me obsesiono por encontrar mm. eh, el material que sea lo más gracioso posible. Pero no es que... Yo veo un asado, y no sé si soy la más graciosa del asado, Mira. pero sí sé que es mi laburo y me gusta, y me gusta mucho esta capacidad que, que, que laburo mucho de tener, de cambiarle el humor a alguien que tal vez no está bien o está muy enroscado. Bueno, en este yo hablo mucho, ¿viste? Del enrosque mental, uh -huh. pero... Y como tratar de desenroscarlo, empatizar, divertirnos, aliviarnos, que en realidad el humor es más que nada... Eh, me parece que la función fundamental es aliviarnos de, uh -huh, es de la tortura cotidiana. Uh -huh, tal Sin cual. Duda. Dalia, y en el camino recorrido, en tu trayectoria, ¿cómo ves que ha mutado o cambiado el humor en cuanto a una mujer humorista? ¿Han ganado más territorio las mujeres eh, en este ámbito, digo, desde tu experiencia? ¿Lo ves así? Yo creo que el, el género que hago yo, que es stand-up, es... No sé, tal vez, no estoy siendo justa, pero lo veo como bastante equitativo. Bien. Cuando yo arranqué, en el 2004, 2005, éramos tres mujeres y 20 hombres. Uh -huh. Y uh -huh. siento que con los años... Es verdad que las mujeres es como que tal vez tenemos que tener mucho escenario para, poder, para demostrar que somos buenas, tal uh -huh. vez. Y, y eso hace que tengas como mucha experiencia. Uh -huh. Pero creo que es un género que, que cuando arrancó sí tenía esta cosa de ¡Ay, como una mujer! va a hablar de eso, como uh -huh, esta claro. cosa, viste, de, de un poco de porque sos mujer, hay cosas que las tenés vedadas, uh -huh. que creo que ya por suerte no existe más. Buenísimo. Que, que ahora todos sabemos, por lo menos en el lugar, los lugares donde me mollo, que una mujer tiene el mismo derecho que un hombre a, a ah, bueno. poder hacer humor con lo que se le cante. Uh -huh. este, y creo que en Argentina hay muy buenas comediantes. Tal vez todavía somos menos por una cuestión de que todavía queda tal vez mucho mandato de que no hay que exponerse, no hay que ridiculizarse, pero creo que es un género que, eh, donde hay un montón de mujeres geniales. Buenísimo. Claro bueno, sí. es lindo escuchar eso, ¿no? Cómo van evolucionando, lo, evolucionando digo los diferentes ámbitos. ¿Y qué tal Mendoza? Porque ya has venido. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá en la provincia? ¿Cómo te recibe el público? Porque viste que hay un mito que dice que los mendocinos somos mala onda. Claro, pero hay unos cerrado. artistas que dicen, no, me han demostrado lo contrario porque la verdad que se reprenden. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido? Mira, yo amo Mendoza. Tengo una cosa que siempre como que tuve el sueño de ir a Mendoza porque siempre todo el mundo, ay, tienes que ir a Mendoza. Pero estoy hablando como turista, no Ajá, estoy hablando claro. como artista. <risa> y, y las veces que voy a Mendoza me, me vuelvo loca porque la verdad que es una provincia espectacular. Eh, me da bronca no poder quedarme más días porque tengo que volver rápido. Pero sí lo que me pasó, y les quiero alertar a la gente sí. que nos está mirando, es que la única vez que fui a Mendoza a actuar... Eh, como que eh, viste uno va como a, y tiene va a un teatro con una capacidad de butacas y me acuerdo que veníamos remando viste cuando uno desde antes se entera bueno hay tantas butacas vendidas sí, claro. y ese día eh, venía como tranqui y ese día la gente fue al teatro y hubo gente que se quedó afuera pero oh, ese mismo bueno. día o sea si vos un día antes querías sacar entradas estaba todo bien Claro. Ah, dejamos día, todo para último, último momento. momento sí, claro. somos tremendos. Claro, eso me acuerdo que fue una característica que solo me pasó en Mendoza. Como que ese día se agotó y hubo gente que quedó afuera. Pero. Entonces, chicos, por favor, saquen por con favor. Tiempo. Saquen con tiempo. Eh, de hecho, para quiero decir donde se consiguen las entradas, en arroba entrada web. Perfecto. Así que saquen con tiempo. Yo les aseguro ¿Sí? que se van a reír mucho. Eh, y aparte siempre cuando termina el show me quedo charlando con la gente que tiene ganas de quedarse, nos sacamos fotos charlando. Bueno. Y ahí me, me dan su devolución, pero uh -huh. yo les... Les aseguro que se van a reír un montón. Me encanta. Querido. Ahí tenemos en pantalla la página para que vayan a las Entrada web. Oh. Eh, también en la boletería del teatro. Pero bueno, como última instancia, ¿no? Para que no llegues a la función y te hayas quedado sin tu lugarcito. Siempre está claro. bueno anticiparse de alguna que no se nos manera. asuste Dalia. Viste que lo tienen ahí claro, este bueno, último ahí, momento, ¿no? Claro, no a Todos juntos Claro. claro. No, igual si hay algo con lo que me río mucho en el show es lo mala que estoy organizándome. Yo soy la peor organizadora del mundo de, para con mis cosas. Pero, por favor, saque la entrada con tiempo porque quiero que vayan. Muy bien, Obvio ahí vamos sí. a estar nosotros porque sí, nos, sí, encanta nos encanta el humor, humor, así que va a ser un placer ir a verte. Dalia, te mandamos un beso gigante y gracias por, este, por esta charla, por sí, este ratito. Gracias por tu tiempo. Beso enorme y sí, les tomo la palabra, nos vemos el viernes en San Rafael y el sábado en Mendoza Capital. Así que ahí vamos a estar y nos vamos a abrazar y a sacar. Sí. Nos sacamos una selfie ahí. <ríe> <Qué> Dale, <ríe> por favor. Gracias, gracias Dalia. Gracias, Dalia un beso placer. gigante. Chau, chau. Sí.